Y hola gente de YouTube, bienvenidos a otro video y bienvenidos de vuelta a Minecraft, estamos de vuelta con otro video, estamos a tope subiendo videos Y que mejor que subir hoy con ProHound de animales Hoy vamos a jugar unas partid partiditas de ProHound, para el que no sepa sé qué consiste es prácticamente eh, transformarse en un animal, esconderse de los cazadores y que no te maten Así que sin más que decir, super animado, super de todo, vámonos y aquí ya estamos chicos. Y estamos aquí. Vamos a elegir primero que todo. Eh, quiero ser un animal. No me gusta ser cazador. Por favor que no me toque ser cazador. Porque cazador es muy feo buscar los animalitos y matarlos. Así que vamos a intentar escondernos lo mejor que podamos. Eh, ya saben, vamos a intentar. Eh, lo mejor aquí que funcionan creo que son los pollos. O sea, tú te vuelves un pollito. Te transformas en pollito. Te escondes en otro animal. Y no te pueden pegar. No te pueden pegar. Así que vamos. Vamos a jugar legal, vamos a jugar moviéndonos Así, por todo el mapa vamos a movernos Pero no muy obvio Porque es, obviamente si nos movemos mucho Pues qué vamos a tener 20 cazadores detrás de nosotros No, eso no queremos, aparte nos van a matar sí sí. o Así que vamos A ver, dime que me tocó ser un animal Si sí, me tocó ser un animal Y me tocó ser un pollito eh, Ok, mira, pues para, este, para los que no han visto O han jugado este modo de juego eh, Pues mira, este es el mapa Bueno, este es uno de los muchos mapas y como pueden ver hay bastantes animales Yo con esta varita Puedo transformarme en lobo, mira Como pueden ver en la parte derecha Ahora soy un lobo, puedo transformarme en un cerdo En, en el animal que yo quiera Ay, ya van a salir los cazadores No, no, no, no me van, a ver, me van a ver, me van a ver Corre, corre Transformate en un pollo Ok Y también tenemos un arco eh, Ok, los cazadores van a salir eh, Ya salieron, no, no sé dónde están eh, Mira, hay, hay, otro. hay otra persona ahí Es un caballo, y le están disparando Creo que salieron ahí Uf, uf, me van a ver, me van a ver Sí, sí, ahí están los cazadores. No, ah, no, no, no son otros. Son otros animalitos. Bueno, a ver. Mmm, no se han de esconderme. Este mapa no lo conozco mucho. Hay otros que sí conozco más. Este este no, en realidad. Eh, ok, aunque me vean como una skin normal y una persona, ellos me van a ver como un pollito. Bueno, a ver, como pueden ver, aquí tengo un arco que. Pues tiene retroceso, que es lo importante, pues para empujarlos cuando me esté persiguiendo. También tenemos. Eh, soniditos, con esto podemos hacer sonidos graciosos Mira, otro pollito, hola, amiguito ¿Me, ¿Me quieres enseñar algo? Mira, me quiere Está, está escondiéndose de algo ¿Me quieres enseñar ese escondite? Eh, Nos no, no, van a ver aquí, amiguito Vale, vale, yo me escondo acá eh, Vale, con esto hacemos Y con esto hacemos Creo que, no me acuerdo, creo que será el de hacer Caca, dejas caca Ay, mira, ahí cac... No, no, no, no, no. no. No, no, no, me va a ver, no, me va a ver, me va a ver. Uf, uf. Se devolvió. Eh, yo me meto a esta casa, lo siento. Pero ahí me siento y se... A ver, vamos a hacer esto que era. Creo que era el popo. Ah, no, no, era el sonido. Este es el popo. Aquí puedo dejar el popo. Pero... Caca de Phoenix Space. Bueno, no, no es mi caca de verdad, pero... Eh, es la del animalito. Y con eso me pueden ver. Con esto hago ruido. Ay, aquí me pueden ver. Ay, pollito, no, no, no me digas que trajiste el cazador. No. Vale, vale. Eh, hay un cazador ahí eh, Ok, ok, ok, ok eh, ¿Quedan cuánto tiempo? Quedan 3 minutos Con 10 segundos de partida eh, Pollito, no lo traigas aquí, por favor Pollito, ¡Ah! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Uf! Uf, creo que ya me voy de acá, lo siento Lo siento, me meto por acá Por favor que no me hayan visto Lo siento, pollito, ¡adiós, adiós pollito! Y... Eh, pues a ver, yo. Yo no quiero que me maten tan pronto, o sea, no quiero ser un cazador. Uh, cuidado, cuidado, ahí viene una. Lo, lo podemos diferenciar porque vemos el, el. Ay, ay, uy, ese, ese me vio. No, no. Me vio, me vio, sí, me vio. Mi, miércoles, miércoles. No, no, me vio, me vio, me vio. No, no, no, no, corre, corre. No, por favor. Vamos, vamos. No, no, ya, ya tengo dos. Ya tengo dos encima. Oh. Ya, ya, ya, tengo dos ofensiva. No, no, me van a perseguir hasta la muerte. No, no, me quedo aquí atrapado. Vamos, corre, corre, pollito, pollito, ¿Cómo? como ir ahora. Eh, vaya, yo, debo, debo idear algo para, para. para. Es que son dos. Son dos persiguiéndome. Tres. Ahora son tres creo. Eh, ok, entre más me meta en mitad la mapa, eh, más va a llamar. Aquí hay otro cuarto, eh, lo siento, no, no, no, no. Huye, huye, huye, huye, huye, huye, huye, huye, huye. Allá hay otro, no, no, es que estoy llamando a todos, estoy llamando... Ah, allá hay otro, no, no, no, corre, tira, tira esto, no, no mueras, pollito, voy a morir, morí. ah Quedaban dos animales más. Y bueno, pues ya sabes, al morir, pues te vuelves un, un cazador. Así que pues es hora de buscar, y, y, y tú muévete. Ok, pues, ya sabes, es hora de buscar, creo que... Va a traicionar a mi amigo Pollo si es que no lo mataron antes Creo que estaba por acá mi amigo Pollo ¿Eres tú? Lo siento amigo Pollo eh, Si aún estás vivo, lo siento, vengo a traicionarte Que sé que estabas por acá Sé que por aquí debería haber un pollito Claro, si no lo mataron antes Ya tú que lo hayan matado antes O algo A ver eh, Cazador, como cazador no me gusta hacer Porque es súper aburrido O sea, estar buscando un... Un animal que se mueva Bueno, no literalmente que se mueva así, pero Alguno que haga algo actúe extraño Mira, aquí ahí creo que, creo que vi algo Eh... no A ver, no me extrañaría que subieran Por el tejado o algo así Porque después de todo eh, se puede subir Así que... Ay, ¿No se puede subir? Yo, yo pensaba que sí si ¿Sí se puede subir o no? Confírmame Eh... no, no se puede pues, subir eh, ¿Y ese pollo? Eh, ok, pues vamos a seguir buscando que aún un... oh, quedan 30 segundos. 30 segundos para buscar a ah, dos animales. Eh, ok, debo darme prisa, prisa, prisa, prisa, prisa, prisa, prisa, prisa. Mira, eh, capturé mi, mi propia caca. Eh, mira que soy asquerosa. Eh, ok, vamos a ver, esta hojita sirve para explotar. Y matar, no, no hay pollos, no hay nada. Eh, vale, quedan 10 segundos. No, alcanzamos, ya, son dos animales. Aunque corran, no los vamos a matar en un segundo. Y se acabó. Bueno. Quería ser uno de los finalistas. Pero no pudimos ser. Bueno, chicos, vamos a. ¡Otra partida! Bueno chicos, ya estamos en la segunda y creo que última partida. Porque son bastante largas. Así que vamos a intentar. Ahí vamos rápidamente a elegir animal. Porque no quiero ser cazador. No, no quiero ser cazador. Es súper aburrido ser cazador. Así que. Bueno, ya va a empezar. Eh, van 722, 722 personas. Eh, ya pueden dejarme los comentarios. Ya, no se les olvide. Like y suscribirse. Para más Minecraft. Y mucho más. Así que... Ya saben, apoyen Minecraft. Y yo con, yo con muchísimos gustos Se los traigo al canal. Cuando pueda, claramente. No, me toco ser cazador. No, no. Quiero ser cazador. Es... es... Super aburrido ser cazador. No, no, no quería ser cazador. Bueno, pues no hay nada que hacer. Tendré que buscar a los animalitos y matarlos. A ver, son 15 y somos 5 cazadores. Yo pensé que hoy me iba a tocar animal. Lo elegí rápidamente. De los primeros que, que seleccionó y votó en la partida. No, te, te toca ser cazador y punto. esto es lo que me dice el juego. Vale. Intentaré matarlo lo mejor que pueda. Eh, a ver, no, no. Por favor, no, no, no. Insulte a mi marques. Bueno, este mapa lo conozco y el problema de este mapa es un problema muy grande. Que, que no, no, no, les encanta subirse, no, no, no, no, subirse y tirar a los cazadores. ¿Sí? Esto les encanta hacer... Y... A ver, a ver, a mátalo, mátalo, mátalo. No, no, no, no, es el tío. Vamos a ver muerto. Perfecto. Y tú, el problema es que... A ver, este no es el problema. El problema es... Aquí, este, este es el problema, exactamente eh, Cuando se hacen ahí y nos empujan eh, Nos tiran abajo del todo ¿Y qué pasa cuando nos tiran abajo del todo? Pues obviamente, eh, no le di, no le di Vamos Obviamente no puede regresar tan rápidamente No, no, no, ¿qué haces? No Amiguito, eh, rodealo eh, A ver, es que siempre vuelven acá, ese es el problema ¿Ves? Exactamente, este es el problema de que te mandan eh, tú qué haces no tú eres un pollo normal ok faltan tres o sea no me he matado nada eh, ok vamos rápidamente que este mapa lo han cambiado antes era más era más bonito creo que lo pusimos más feo no sé por qué eh, ok qué haces pegándome tú que qué, qué, no lo puedo pegar es que el que ser, ser tan pequeñito ese es el problema eh, la, el, Los pollos aquí están muy rotos Siete hojas después Eh, no les puede dar con tanta facilidad Y otra vez Eh, no me, pare, digo, no me parece que este chico sea muy listo Volvemos a empezar Qué pesado eres, amigo Vamos a volver A ver, otra vez pasar aquí Por favor, pollo Vamos a intentar esquivar las flechas Flechas, flechas, flechas Por aquí, por acá, Bueno, me das, das, me das me maldito no me das, no me das, no me das a ver, eh, va a ser la misma, va a ser la misma tontería eh, eh, eh. vale, vale, no me caí está haciendo gracioso, a ver, a ver, este es el problema vale, vale, si, si voy por acá no me puede tirar, si voy por acá, por acá no me, no me voy a tirar, vale, vale, me va a matar, me va a matar, ¿Qué no hay dos allá, hay dos o más eh, o sea, me estaba peleándome con el pollo y me empujó otro por la izquierda, eh, eh, eh, tú ¿a dónde vas? vamos, mátelo vamos se me olvidé que tengo arco. Eh, ok, nos faltan 10, o sea, no vamos casi a nada, por favor, ¿qué están haciendo, compañeros? Me queda un corazón, no se me regenera. Y ustedes, eh, mira, literalmente, AFK. Bueno, ya, se acaban de morir, me acaban de dejar mal. Gracias. Ok, tengo un corazón, o sea que me van a matar, sí o sí, y, eh, simplemente voy porque me maten de una vez. Y acaben con mi tortura. ¿Dónde está? No, no te vayas, es que el problema de los pollos es este. Son muy pequeños. ¿Por qué? ¿Por qué tienen tanta ventaja los pollos? Mira, se tira. No, amiguito. Uy, qué bien, qué bien la hice. Mm, no. <risas> igual estaban flechas. Vale. Vamos a volver. Esto no se queda así. Eh, vamos a matar ese pollo. O sea, me da igual que partamos la partida. Quiero matar ese pollo. ¿Entiendes? Ese pollo ya... Esto ya es... Cuestión personal, ese pollo tienen que morir, sí o sí, por mí o por la mano de cualquiera. Eh, ¿Dónde se fue ese pollo? Por aquí había otro, ¿no? Mira, aquí, allá veo caca. Eh, ok, allá, aquí veo caca. Eh, ok, la Mmm, ¿Aquí hay animales? No me extrañaría. Eh, ¿Aquí hay animales o no? Creo que no, a ver, vamos a... A ver qué pasó con el pollo. Creo que nos lo mataron, ¿verdad? Eh, bueno vamos a Vamos a buscar más problemas para aquí vamos a un minuto y medio Y quedan 8 todavía Así que estar está jugando O matando ese pollo eh, No pudimos alcanzarlo A ver 8 No ya perdimos O sea un minuto Tendríamos que matar a, ahora mismo A, a unos 5 Para que en un minuto eh, Alcanzáramos a ganar A ver eh, También el problema de este mapa Es este lugar Igual que en el otro te tiran. Te, te, te, te, se hacen acá. Y te tiran. A ver, no me extrañaría que hubiera por aquí animales. No me extrañaría en lo absoluto. Pero no hay. Okay, eso, eso es muy raro. Eso es nuevo. Ok, eh, ya se acabó el tiempo. Y nos quedan seis. Eh, no pudimos. Fue bastante complicado este. Este mapa. Porque. Eh, o sea, entre que se suben allá. Eh, Ah, no, animales siempre son así. Mira, ese pollo, ¿no? Ese pollo es alguien, ¿no? Por favor, dime que es alguien. Nadie. Eh, ok, perdimos. ¿Perdimos? Eh, dio mucha lástima como cazador. La verdad, no maté a nadie. Creo que maté a uno, ¿sí? Creo que maté a uno al principio, creo. Pero... Oh, nada se acabó. Mira, no, de, Tengo que matar a ese. Antes de que acabe. No, no, no, se va a la vuelta, va a subir, se va a la vuelta, va a subir. No. No. Un segundo, dos, nada Nada Ay, bueno Lo intentamos Podría hacer otra partida Es que sí, Ay, me quedé con esa espina Me quedé con esa espina Vale, vamos a hacer otra partida Chicos, otra partida y última que ya va a empezar Animal rápidamente eh, Ok, me tocó hacer animal eh, No quería irme así Oh, este mapa otra vez eh, no quería despedirme así con, con una derrota y prácticamente ser un mal cazador, no, no, eso se mal para mí. Así que vamos a, vamos a jugar una última partida y por favor quedemos entre el top mínimo 5, que no nos maten de primeras y, y sobrevivir. Ok, los cazadores ya van a salir, les quedan 5, 4, 3, 2, 1, ok, no sé cuál es el mejor lugar para esconderse, ahora este mapa es el... O sea, me conozco casi todos los mapas porque he jugado bastante hace mucho. Y aún me recuerdo los mapas. Y me ponen el único nuevo para ser animal. Y no sé dónde esconderme. Eh, Volvían de antes. Mm, no sé si este sea un buen sitio. O sea, creo que hay mejores, la verdad. Y estar acá eh, no me gusta, me convence. Eh, bueno, si soy, si soy un pollo, creo que me podría esconder perfectamente acá. Vamos a hacer un sonido para que nos den moneditas. Mira, ya está el cazador. Cazador, cazadora, ¿dónde estás? Mira la vista. Son siete cazadores ya, o sea, ya, ya han empezado y ya van con siete. Wow, es que estos sí son buenos cazadores. No como los que me tocó en la anterior partida. Ay, no viene para acá, por... no, por favor, no, por favor. M mira, tienes bastantes animales ahí. Tienes bastante comida. Uf, no te, muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas. Como me muevas, soy muerto, como me muevas, soy muerto, como me muevas, soy si muerto. Si me ve, me mueve. si me ve, me mata. No, no me pegues, no me pegues. No. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. No, desgraciado. No. ¿Por qué yo? Porque... Mira, ese gato. Ayúdame, gatito. Ayúdame. Vamos. Vamos. No, me mata. Me mata. No. Ay. Mega F. Mega F. Bueno. Al menos vamos a despedirnos. Eh... Matando a todos los animales Y mínimo ganar Así que Mira el gato, el gato, el gato Lo siento amiguito Sé que me intentaste ayudar antes Pero eh, Esto es una traición Por un buen motivo La decepción La traición amigo ¿Y ¿Dónde está el gato? Creo que se convirtió en pollo Oveja No sé ¿Qué, qué se hizo? ¿What? Eso debía ser yo Creo que lo mataron Creo que sí Ok vamos 13 cazadores Y siete animales aún quedan. Así que vamos bastante bien Con bastante tiempo 3 minutos a ver, si nos ponemos... Ey, ese gato que hace ahí tan solo. Amiguito. No, no es nadie. Eh, ok. Si nos ponemos... Ah, mira, 16 ya. Quedan solo 4 animales. Vamos. Mira, ahí hay otro. Si lo matamos... Mátalo. No. No. Nice. Lo matamos. Ok, solo quedan 2. 2 animales. 2, 2, 2, 2, 2. Y dime que te ha Vamos, otro animalito. Bueno, bueno, en lo que buscamos el otro animalito, no olviden suscribirse, la, dejarle like, obviamente. Y eh, comentar, dejen su hermoso comentario de que quieren que continúe con Minecraft. Con todo el amor, el apoyo del mundo. Así que a ver, vamos a buscar los últimos dos animales. Ok, vamos a poner la bomba para acá, que casi no las utilizo. La... La verdad que el modo de juego es bastante divertido, entretenido eh, o sea creo, creo que, o sea, el punto negativo que le daría es que Deberían poner más animales que se muevan Es que si tú ves a un animal quieto y dices Vale, este animal ya los conozco que están quietos Y veo, no sé, otra vaca ahí de sobra Pues ok, entiendo que hay otra persona ahí Me parece un poco injusto para los que ya han jugado bastante yo creo que querían darle más, no sé... Movimiento a los animales que puedan moverse. Creo que vi algo por allá arriba. Eh, vi a alguien por allá arriba, ¿verdad? Vi a alguien allá arriba. Y, y no me van a mentir. Creo que están persiguiendo un animal, ¿no? ¿No? Ok, donde.. dónde...? Eh, ¿Soy yo o vi mover ese caballo? Eh, ok, no, el caballo no. El caballo es alguien. Ok, pero yo ya he visto... Creo que yo había visto a alguien acá arriba. No sé si ya... ...le haya dado tiempo a alcanzar de, de tirarse, no sé cómo se sube. ¿Cómo se sube a, a ahí? Ah, por acá, mira. Ok, pues creo que yo sé, no sé, está, soy loco, pero vi un, vi un animal tirando flechas por exactamente acá. Ok, pues vamos a tirar flechas, si De pronto algunos le damos falta solo uno y un minuto. ¡Ah! ¡Uno y un minuto! Ok, ¿dónde me escondería si fuera un animal y me estuvieran persiguiendo exactamente 17 cazadores? Lo tiene bastante complicado, la verdad, o sea... Eh, 17 cazadores es bastante difícil que me digas que se puede esconder. Eh, ¿Dónde está dime por favor, que lo, lo pueden matar? ¿Vamos? Solo, solo uno, por favor, que nos va a ganar un animal. Es que quién sabe, de pronto se conoce un escondite súper super secreto y casi nadie lo conozca y bla, bla, bla. Y haya un budo o algo. Eh, eso es lo complicado. Mira, este pollo, este pollo se ve muy, muy... No, no lo era vamos por favor que esto de 10 segundos y un animal 10 segundos no sé si lo estarán persiguiendo o algo pero igualmente eh, va a seguir buscando por acá no quien sea que lo encuentre y 5 segundos nada no. bueno gg por el único animal que ha sobrevivido a 17 cazadores G, vamos a escribir gg para que me den karma. nice gg y bueno chicos eso es todo por hoy espero que les haya gustado el video de para pero con animalitos y no olviden suscribirse, darle like, para más y más contenido, variedad y de todo. Así que, ya saben, apoyen los videos, compartan con sus amigos, que no se les olvide eso. Súper importante que lo compartan con sus amigos. Y nada, espero me dejen sus bonitos comentarios y los leeré con muchísimo amor. Muchas gracias por ver y adiós, gente.